pero no en un, una exageración, pudiésemos nosotros decir como ocurre en otras provincias eh, lamentablemente. Seguimos indagando a ver cómo andan las distintas eh, regiones de nuestro país, a ver cómo sigue avanzando, hablando por supuesto con los eh, protagonistas en ese sentido. Roberto, mira... Yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando con las avanzadas de los altos eh, dirigentes, eh, mandatarios de, de nuestro país. No sé qué es lo que está pasando... Sí, sí, pero es que eso es normal, porque hay todo un protocolo donde hay agentes de la DGC igualmente, los eh, motoristas que lamentablemente sabemos que la gran mayoría tiene un problema de imprudencia en su máxima expresión, ahí estamos viendo, eso fue eso fue en la ciudad capital, específicamente en la calle París con José Fabrea. Ahí vemos eh, todo el protocolo, hay una guagua de la Policía Nacional atravesada, hay agentes de la dije DGC obviamente parando el tránsito para darle camino, darle la, la pasada buena a quienes conforman el cuerpo de seguridad. En este caso el presidente directamente de Luis Abinader y pues un motorista pasándose de listo dobló y pues ahí ustedes ven todo el alboroto eh, que se armó. Recordemos el atercado que pues lamentablemente terminó con la vida de una persona en el caso cuando sucedió con la vicepresidenta de la República eh, Raquel Peña, el Estado se hizo cargo de, de todos los, los costos fúnebres. No, eh, eh, mira, mira uh -huh. eso se va a poner tan de moda. la no, pero yo no la, no... la gente salir a... A reclamar eh, totalmente del desnudo. Y te digo porque se va a poner de moda, porque el, el, el gobierno está dando malos indicios, porque automáticamente, por ejemplo, lo que sucedió con la, con la vicepresidenta, ese accidente que tú mencionas, eh, ya ahora fácilmente a ese motorista le dan de todo. Entonces, ¿qué van a hacer los motoristas cuando ven la avanzada? Estrallarse. No, vean, no, Roberto, pasar, pero va. no, Roberto, no. ¿Qué pasa? cabellos. No, no ¿Y tú Roberto. que a ti te van a dar casa. Roberto. Eh, una no, perdón. Un estamos ¿verdad? hablando perdón. que una persona perdió la vida. O sea, ¿quién? No, yo no, no. Está bien, pero óyeme, no. eh, eh, eso fue es un accidente. Pero hay sí. otros que son accidentes provocados. Yo te mencioné que a ti wow. te ha pasado. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Me pasó también. Que hay motoristas combinados con abogados que provocan accidentes para cobrar el seguro. Pero acá, Veloz, eso es algo normal. Entonces, ¿qué, le, ¿qué está pasando? El Estado no puede acostumbrar un accidente. El Estado que lo manda el seguro, punto. Que no sí. comience ahorita el presidente eh, a mandarle decir que no, eh, atiéndemelo, cómprale un motor y... y y, y cualquier cosa a la familia ayúdala, no, porque entonces se va a convertir en una epidemia, sí. y cada vez que eh, eh, algunos motoristas, no todos sino aquellos que privan inteligente vean la avanzada se le van a estrellar, porque dicen bueno, es mejor yo estrellarme y que me resuelvan mi vida, uh -huh. ¿entiendes? entonces, ojalá que el presidente no caiga en ese gancho ¿m? y haga el proceso normal, como cualquier otro motorista y pueda entrar en, en, en, en lo que es eh, de, delegar a, al seguro, porque eh, obviamente eh, en ese caso eh, la sería... avanzada ante todos los vehículos avanzados presidencial tiene un buen seguro. Sí. En ese caso sería interesante ver eh, si el Estado va a dar algún tipo eh, de respuesta. En ese caso, el, el culpable fue obviamente el motorista, porque independientemente, eh, es sí, protocolo eh, eso de culpable es motorista. Veloz, recuerda que los motoristas nunca son culpables, ah, los okay. motoristas siempre llevan la de ganar. Sí, eso es así. En República Dominicana, yo quiero que alguien llame o que me mande privado. ¿A qué motorista han condenado por accidente de tránsito? Es a pagar una mica, a pagar eh, eh, una mica de un vehículo, y una jipeta, de un carro. ¿A qué motorista? Y parte de lo que se quiere resolver eh, es eso, precisamente, eh, con el plan una de las aristas que conforma el plan eh, de seguridad ciudadana, que va a haber un orden en ese sentido, al menos con los eh, chalecos, se va a poder identificar a la persona, que, que eso ha de empezar este próximo mes de junio, eh, yo no sé si es percepción mía, tú me, me vas a corregir, pero este pasado martes 6 de abril que fue el día que empezó el año escolar y cuando se estaba hablando parte de lo que ocurrió en semana santa y estaba el alboroto del caso de Villa altagracia pero el 6 de abril roberto estaba supuesto a empezar lo que es el desarme a la población civil específicamente oh. las armas ilegales no, pues ¿Es el 6 de abril? No me digas no, que pero es no, el 6 de no, abril. Sí, pero Perdón, sí, sí ya vi, pero no el desarme, sino recuerda que es la entrega voluntaria. <risa> la entrega voluntaria, ¿qué pasó ahí que no me veo? Ah, espérate, va a la cámara. No es el desarme, verdad la, la entrega voluntaria. Ay, recuérdate no, que, Robert, que, que el ministro dijo, no, no, no, no, no vamos a salir a buscar armas ni a desarmar a nadie, ¿no? Para que la gente vaya, lo entregue, la entrega Ay, Dios mío. Eh, nada más le entregó uno. Pero eso se puede malinterpretar. ¿Quién, señor, eh, ¿quién le entregó? Le entregó un ex eh, ex congresista, creo que un ex diputado, un ex senador. Ya un señor de edad, de unos 60, 70, setenta uh -huh. y pico de años. Pero imagínate, tú naces, un señor ya de 70 y pico de años, retirado, en su casa tranquilo Fue y llevó su arma. Eso no, fue, el no, no fue el la único. No Eso fue el único. ¿Eh? No tiene Eso se llama, eh, decía el abuelo de mi esposa, un fracasé. Pero eso se lo dijimos desde un principio. Solo hago. Y, y quedó ahí. Ya eso quedó ahí. Eso pero es que por, se ve mal. Los, o sea, se ve mal, Roberto. Se ve mal. Pero, ajá, que ni qué, siquiera. No, no, no, no. que no hayan entregado. Ok. Pero se ve mal que no haya ni siquiera algún tipo de publicidad, de recordatorio, de incentivación que, de parte que, del que, dejo, gobierno. Veloz, es que en República Dominicana oye, a nosotros ridículo. no dola, bueno, que venimos con un proyecto eh, que no quiero avanzar eh, precisamente porque dos horas no nos dan para hablar de todas las problemáticas sí. que hay en República Dominicana y, ¿qué te quiero dejar dicho? Que un escándalo ¿sí? escapa otro escándalo sí. ya eso del desarme de, de, de la población, del asunto ya ahora la reforma policial ¿eh? ya ha acaparado toda la atención hasta el presidente más el asesinato de los dos pastores entonces, eso es lo que sucede, mira por ejemplo, ayer estuvo reunido el, la primera reunión del gabinete uh -huh. de, la, de, la gente, de la gente que van a trabajar para el plan de reforma policial mientras eso, colóquenme la imagen señor director para que ustedes vean cómo siguen los robos, que se ha incrementado en un 200% los robos esto fue un gimnasio eh, eh, en, en San Francisco de Macorís. Creo que, señores de todo, ahí le mandé los números por el WhatsApp. Eh, tiene que estar medio todo para que así podamos. Ahí está. Miren ustedes. se entró ahí en un gimnasio. Como que nada nada. Como que nada es nada. No, no, el que lo ve en esa cámara dice: Mira, parece que el dueño ya le quedó algo y fue a buscarlo. Pero mira el martillo que tiene en la mano, ¿eh? Ahora en martillo, antes usaban pata cabra. ¿Tú usabas una pata cabra, veloz? No. Ah, bueno. Así que ya ustedes saben. Vamos entonces, señor director, con, con las siguientes imágenes para que ustedes escuchen las declaraciones de la persona. No, ven, ¿sí? ¿Sí? no, te están acusando de varias tracos que tú, hecho, ¿Tú, tú? ¿No, no, hablar, ver, Oye, no ahí vemos cámaras de seguridad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Pero tú no, sabes no una no cámara de seguridad robando? Yo también, que yo Mira. he hecho pilas de robos, pero yo no. Yo ¿Y, ¿Y por qué te acusan entonces a ti? Por, una, por un robo. ¿Y, no? ¿Y, ¿Y esa pistola que te ocuparon? esa pistola No, eso yo sí. me lo encontré por ahí en un carro que dejaron solo, y entonces no me llevé eso. Los hallaste eh, ¿Lo hallaste solo un Lo hallé un carro solo, y entonces yo hallé eso y me la llevé. ¿Tú te la es que... llevaste? ¿Dónde fue entonces que no tú te la llevaste, Japitola? Eso, eso fue por una, una organización, por ah, cura, por fallar. ¿Y unos robos a unos sí, sí. médicos que tú supuestamente penetraste y le llevaste varias cosas? No, ¿Ah? no, no, sé no, no, yo no sé de eso. ¿Esos dicen de un médico, No, yo no sé de eso. ¿Cuál es tu nombre, bro? Ángel Luis. Ángel Luis qué? Bueno, así está la situación en, en República Dominicana Con el tema de, de los robos y eso Mientras la policía está en una reforma Ahora que se van a aprovechar esos ladrones <risa> Miren, asegure su casa, póngale cámara, póngale hierro póngale alarma, póngale todo lo que usted quiera, porque ahora que los ladrones y los delincuentes van a aprovechar, porque ahora la policía entra, eh, está muy delicada. Uh -huh. O sea, delicada en el sentido de que los policías van a tener miedo de accionar. Que déjame decirte, veloz, antes de, porque quiero hablar de la película de Nasla Bogal, Luis Nisaldo y José María Cabral. Eh, lo que sucedió en Villalta Gracia, yo creo que están haciendo injusto con, con esos policías, porque esos policías obedecieron una orden, una orden, entonces a quien deben de detener ahí fue a los que dieron la orden. Roberto, pero por favor, perdón, no, perdón. simple, eh, no, simple, tírate de un puente. No, no, no. No, no, no. No, pero como tú ah, no Roberto, no? no. Pero miren, miren pero, señores. Usted, usted, usted en usted, usted la verdad, verdad. vida, en la vida hay que apreciar y tener sentido común. Hay que tener raciocinio Uno no puede ser un borrego. Eso que va pero. a decir Roberto, no, pero que no. Veloz, ¿Cómo tú comparas que yo te diga ti, tírate por el puente, con una orden militar? Roberto, ah, es que tú no sabes pero, lo, no, que, lo, no. Que, lo, lo que son los rangos? Digo, uh -huh. no, no lo sabes que está diciendo eso. No lo sabes lo que son los rangos. Tú nunca has pertenecido a una institución militar. Eso, no niño, he pertenecido, pero sé diferenciar lo que está bien, lo que está mal, lo que es eso, corrupción pero, y lo pero, que no pero, se justifica. Pero tú, si tú escuchas el comentario, podría entonces analizar para que no No, es que no empezaste o sea, que mal, no. no. Es que tú no puedes comparar uh -huh. un civil con, con un policía o con un militar...